¿Qué tal amigos de Play PlayPro? Ya estamos listos. Semana número 3 de la Liga Mayor. Los Borregos Ciudad de México. Visitando a los Aztecas de los Labs. Aquí los equipos vienen buscando la primera victoria de la temporada. Así que, Aztecas y Borregos, ceremonia capitanes. Unos minutos más para iniciar el encuentro. Vamos a grabar. Ahí está, listo para el kickoff. Aztecas, ya con equipos especiales colocados para dar inicio al encuentro. Borrego Ciudad de México, con dos fielders en el fondo del campo. Ahí está la patada de salida, el fildeo de aire en la yarda 5. La devolución por parte de los borregos, ya falló la 20. Y hasta la yarda 25 me parece alcanzó a llegar el regresador. Es primera oportunidad, 10 por avanzar, los borregos Ciudad de México, desde su yarda 24, desde ahí comienza la ofensiva Iñaki, el que controla la ofensiva de los borregos, bajan el balón, van por tierra, intentan por el centro del campo, pero la defensiva de Aztecas le cierra el paso y se alcanza, a conseguir un par de pulgadas en el acarreo. Es ahora segunda oportunidad, 10 por avanzar. Mantienen los borregos esas 10 yardas por avanzar. Ahí está situación de pase, el envío es completo. Número 14 en el jersey moviendo el oboide por aire, consiguiendo primer 10 para los borregos. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda, 41. Ahí estamos. Con Niña quien los controles. Un solo corredor para protección de pase. Le muestran los disparos. Aguanta la niña. Colapsa la bolsa. Y capturan el coreback. Rompen la línea de golpeo los borregos Ciudad de México. Iñaki en los controles de escopeta y tiene un corredor a, la, a su lado derecho, manera de de pase. Receptores abiertos, dos por la derecha, uno por la izquierda. Corebot se acerca, cambia la señal, sale la jugada. El tiempo exacto para Iñaki. Suelta el aire, el lado izquierdo le mío Fuera de campo le mío Incompleto el pase. Y va. Tercera oportunidad, van por esas. 15 yardas de primer 10, Iñaki en los controles Va a buscar a la derecha, sale a Rolado, Se le va la protección y captura en el para de los borregos Pérdida de yardas, cuarta oportunidad Equipos especiales adentro Un solo fielder lo que colocan los aztecas para el despeje de los borregos Se complicó el drive después de una gran jugada de un pase largo de más de 15 yardas Termina en cuarta oportunidad y a despejar bueno, el despeje por parte de los borregos, recepción libre. Estos números 13, número 29, asustaron al fielder. Los aztecas ahora con la ofensiva, desde su yarda 41. Descopeta el coreback, allá salió el corredor a pase, mandan en el envío al lado izquierdo. Se está escapando por la izquierda. Bueno, el tacleo por parte del número 21. No permite más avance después de la recepción Y los aztecas con segundo Segunda oportunidad Y buscando los aztecas Tres yardas para el primer y diez Ahí el pase otra vez rápido al lado izquierdo Completo y este envío es bueno para mover el dado y las cadenas En favor de los aztecas a medio campo Aquí van los de la UTLAP. Ya están en territorio que defiende los borregos Ciudad de México. Yarda 47 del otro lado. Y amparan los controles. Busca el lado derecho completo con el número 3. Y evita el contacto, sigue moviendo las piernas. Lo sacan del campo. Y ahí me parece segunda oportunidad. Y una yarda por avanzar para Azteca. Primero y 10 después del castigo. Sujetando. Van por 20 yardas ahora los... Azteca sale rolado, tiene tiempo, el envío es incompleto. Bueno, la cobertura, bueno, el regreso de este número 3, que levanta la mano, da el manotazo y invita a la recepción de los aztecas. Ahí estamos en segunda oportunidad, las mismas 20 por avanzar. Amparo buscando de escopeta, el pase de las 20 yardas, está el envío al lado derecho y allá va el número 19 en esta ocasión. Estaba ganando yardas, pero el número 13 de Ciudad de México lo detiene justo en la yarda 40. Y de ahí vendrá una tercera oportunidad buscando dos yardas para primer y 10. Es eh, tercera oportunidad, una yarda por avanzar, control largo, ¿no? Van por el pase, presionan al Corabá, que el envío es completo. Y es un eh, pase de primer y 10 en la yarda 35 de Ciudad de México. Primera oportunidad 10 por avanzar Balón sobre la yarda 35 Ahí está el corredor Por el número 3 No encuentra el espacio Se cierra la muralla blanca Y hacen perder yardas a los aztecas En esta primera oportunidad que tuvieron los aztecas Entran los aztecas Buscando ahora 13 yardas Para el primer y 10 Coreback de escopeta, un solo corredor lo acompaña. Con él el engaño de carreras. Van al aire, el pase al lado izquierdo completo. Regresa el defensivo y lo detiene justo en la marca de primer y 10. Ahí está la primera oportunidad nuevamente para la Descopeta De escopeta, coreback. Cuatro receptores en la formación. Busca al interno del lado derecho completo. Sigue moviendo las piernas, rompe contactos Lo mandan para afuera Buen avance de Aztecas Y se coloca cerca de otra Primera oportunidad Segunda oportunidad Una yarda por avanzar Ahora doble gemelo en su formación Allá va el número 3 Caballito de batalla por ahí y por tierra Avanza, mueve las piernas Tres defensivos tienen que llegar a frenar la carrera y está en primer y gol ahora los aztecas. El primero, el primero y gol. Aztecas tocando la puerta. Vamos a ver de qué está hecha la defensiva de los borregos. Están en la yarda 6. Los aztecas van en primer y gol por tierra. Y los borregos cierran el camino. Dejan llegar al corredor a la yarda 1. Y de ahí los aztecas en segundo y gol. Es ahora... Segunda oportunidad y gol Una yarda por avanzar, jugada importante para Aztecas Borrego cierra el espacio Y se metió Consigue los primeros seis puntos los Aztecas Aquí viene la jugada de punto extra Ahí va la patada y va a ser Bueno el extra. Ya son 7 puntos para Aztecas, 0 para Borregos, primer cuarto del encuentro. Bueno, aquí viene otra vez el equipo especial de Picó por parte de Aztecas. Borregos viene con la devolución en su yarda 5, desde ahí empieza el regreso. Y desde la yarda 27 tendremos a los Borregos otra vez con la ofensiva en primero y 10 es ahí la primera oportunidad 10 por avanzar yarda 32 para los borregos el pase va a ser incompleto ahí sobre la yarda 50 buscaban al receptor es ahí segunda oportunidad 10 por avanzar e Iñaki en los controles Busca receptor, va por tierra, por el centro del campo Encuentra el espacio Y tendremos una ganancia para los borregos De tres yardas Van por cinco yardas los de Ciudad de México Ahí está de escopeta corebag Cuatro receptores en la formación Ahí busca el pase, va a ser incompleto, hay un pañuelo ahí, al final de la jugada. Vamos por primera oportunidad, 10 por avanzar, los borregos ya en territorio de los aztecas, pierda 49, el pase Iñaki, incompleto. Segunda oportunidad. Es por avanzar los borregos siguen en el yarda 49 y que ahí controlando la ofensiva le llega la presión no encuentra el receptor Suelta el pase fuera de la de, fuera del campo incompleto no se pierden yardas no se tercera oportunidad y va a ser una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 y desde la yarda 1, parte la ofensiva de Outlap. Primera oportunidad, los Aztecas en su yarda 1. Ahí viene el regreso de Outlap. Partieron esta ofensiva en su yarda 4. Ahí tocaron el balón. Jugadores de Borregos y ahí se quedó muerta la jugada. Por avanzar. que el pase la derecha completo. Evita un contacto. Ya no puede con el número 31 de Ciudad. Primera oportunidad 10 por avanzar. Los aztecas ya trabajan un poco más cómodos. Salieron de zona comprometida. Segunda oportunidad, y siete por avanzar. Aquí viene el pase al lado izquierdo. Chocó el corredor con el coreback y esto es lo que provoca el mal envío por parte del coreback. Sí, sí. Tercera oportunidad, jugada importante para los aztecas. Necesitan siete yardas para mantener el ataque. Los borregos a frenar. Es la emisión, le llega el disparo, no, se tardó un poquito en pegarle al coreback, pero este, presión de la defensiva, frena a los aztecas, los dejan la yarda 20, y desde ahí, cuarta oportunidad, tres por avanzar, y equipos especiales dentro del campo. Para filiar esa patada de despeje, listo el pateador de aztecas, listo Carlos del otro lado de Borregos, a punto de ser bloqueada y Carlos tiene la, el fildeo de aire y inicia la devolución buen pues regreso, sigue de pie no lo logren derribar ya lo frenen los oficiales porque indican que FIFA fuera en la yarda 33, así que los borregos con esta gran devolución están en primer y 10 y muy posiblemente cerca de empatar el encuentro en esta última jugada del primer cuarto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 Ahí está la primera oportunidad por tierra Número 44 rompe el centro de la defensiva Atraviesa el campo Y llega la yarda 35 Consiguiendo una segunda oportunidad El oficial dice que fue un acarreo de 8 yardas Y ya estamos listos para el inicio del segundo cuarto Los Borregos, Ciudad de México Ahí están el pase La presión sobre Iker Iker no puede soltar el balón pero hay un pañuelo. Vamos a ver de qué se trata. Al parecer se encuentran los aztecas. Y hay una invasión de la defensiva. Se acepta el castigo. Y tenemos primero y diez. Y regresamos al encuentro. Primer y diez para los borregos. En la yarda 33. Desde ahí la primera oportunidad. Está después del castigo. Iker. Recordando la señal Sale Iker, busca al lado izquierdo Flótale mío Incompleto Allá una mano Quería bajar el balón, el receptor Pero una mala posición Segunda oportunidad Y van a ser Y es por avanzar Iker revisa la formación Verifica los disparos la línea le aguanta, suelta el pase, el mismo, el mío, completo. El balón está dentro del campo, el rebote también. Y se mueve el dado de la cadena para Borrego Ciudad de México. Borrego Ciudad de México. Ya está en la yarda. 17. Desde ahí los borregos. Acercándose a las diagonales, el pase incompleto, revisen a los jugadores de Aztecas porque chocaron entre ellos, no hay lesión, todo en orden, segunda oportunidad para Ciudad de México. Segunda oportunidad y allá van los borregos, explotando el juego aéreo que ya les dio buenos resultados. Van al aire nuevamente, atrasado porque ahí lo alcanzaron a meter la mano. Un hombre que disparó, y se tardó un poquito, el en soltar. Aztecas, tienen tercera oportunidad a los borregos. Iker, con cuatro receptores en la formación. Ahí va a haber un retraso de juego. En contra de Borregos Ahí estamos Después del tiempo fuera Con el coreback Ahí el corredor le dice Cuidado que ahí viene el disparo a la derecha Cuidado le está avisando el corredor Pero el corredor también Era el encargado de proteger esa zona Y se le va de lado Cuarta oportunidad Y los Borregos van por el gol de campo Un intento de y yardas, y va a ser malo se queda corta la patada bueno una gran ofensiva de los borregos no puede terminar con puntos pero ahora el trabajo de la defensiva es regresarle la bola a su equipo, y ahí viene el pase es completo sorprenden los aztecas envío largo que cruza el medio campo, y los aztecas en primer 10 ahora en la yarda 47 del otro lado. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aztecas, allá va el pase, rápido lado derecho, completo. Después de la recepción, bueno, la ganancia, 11 yardas. Los aztecas ya en dos jugadas están encima de los borregos. Ahí en la yarda 36. Van otra vez por tierra. Dándole variedad al ataque. Y va la segunda oportunidad de Aztecas. Allá va. Pase el lado derecho completo. Viene el avance. Causando estragos en la defensiva. Otro primer y 10 para Aztecas. Acercándose a las diagonales. Está primera oportunidad 10 por avanzar pase es eh, bateado en la línea de scrimis, así que queda incompleto segunda y mismas 10 por avanzar para aztecas ahí está la segunda oportunidad por para atrás baja el balón por el corredor se está escapando Está rompiendo contactos, lo mandan para afuera, y ahí. Tercera oportunidad, y va por tierra, por el centro, van corriendo, y parece que está en la yarda 10, Si está en la 10, es primero y gol, si está en la 11, es primero y 10. Primero y 10, en la yarda 11, para Aztecas, Ahí está. Coreback. Suelta el pase a la esquina. La yarda 5 completo. Tiene la recepción completa. Se acerca a la yarda 2. Azteca hasta 2 yardas del primer y gol. A 3 yardas de 6 puntos. Vamos a ver qué sucede en esta segunda oportunidad para la Outlap. Van a por tierra el centro del campo otra vez. Topson para los aztecas. Y vamos por el punto extra. Ahí está la señal. Se mueve antes la defensiva. Se va a haber pañuelo. Pero va a ser declinado y el punto extra es bueno. Inicia de nuevo el encuentro. El fildeo. Dentro de las diagonales viene la devolución, un monocelio de cortes buenos. Se está escapando, sigue del pie, sin las piernas. Y poquito le falta para escaparse. Ahí a pesar del bloqueo le alcanzan a dar el manotazo en los pies. Y lo frenan ahí en la yarda 47. Esta gran jugada después de recibir puntos en contra. Prende a la ofensiva de Borrego, Ciudad de México. Y ya están en la yarda 47 con primera oportunidad. Iker en los controles. Allá va la carrera con el número uno, sigue de pie. Aguanta, contentos pierde la bola. Y parece que los Ateca recuperan la ofensiva. Voló un pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata este pañuelo. Bueno, después de los castigos... Tenemos a los Aztecas en primera oportunidad 10 por avanzar en la yarda 47 de los Borregón El envío es bueno, es completo Así que a la yarda 42 llegó el envío de los Aztecas Segunda oportunidad 5 por avanzar la reacción pronta del número 22 defensivo de los borregos se queda incompleto el envío tercera oportunidad mismo a cinco por avanzar los aztecas ahí Ponteo largo, cuatro receptores en la formación. El coreback busca del lado izquierdo, suelta pase con el corredor. Pase incompleto. Buena la cobertura de número 26 y 54. Que ya estaban preparados para castigar al corredor que salió a pase. Se declina el castigo. Y tenemos tercera oportunidad y... 15 por avanzar, por los pase. Corebat tiene el tiempo, suelta el pase, es completo, pero no es suficiente para primero y 10. Estamos entonces en primera oportunidad, 10 por avanzar, centro a mano, centro a alto, regresa Corebat, Amparo busca, Amparo decide deshacerse del balón, incompleto el envío. Y será segunda y 10 por avanzar para Aztecas Segunda oportunidad Aztecas 10 por avanzar Amparo busca Amparo suelta el envío Pase Tercera oportunidad Goreback Pet, Amparo baja el balón con el corredor que por el centro se está escapando y consigue ganancia en yardas para primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda 24. Ahora va para atrás tiene tiempo, suelta el pase y se lo llama el receptor de Aztecas. Está dentro de la yarda 8, primer y gol para Aztecas, pero hay un pañuelo en la jugada, se lo van a marcar a los Aztecas, sujetando en contra de los NAP, no cuenta la recepción. 10. Primera oportunidad y largo por avanzar, 20 yardas, lo que busca Aztecas, otra vez por aire el intento, el pase completo nuevamente. En aquella esquina de la izquierda ya encontraron. Primera oportunidad y gol, balón en la yarda. 10. Yes. Ahí están. Eh, Amparo busca el pase. Es completo el envío. Vamos por el extra. Y el intento es. Bueno, así que ya son 21 puntos para Aztecas, 0 para Borregos, últimos 3 minutos. Listos para reanudar actividades, patada alta, patada fildera en la, en la yarda 7, ahí viene la devolución por parte de los Borregos, hasta la yarda 30. Desde ahí viene una ofensiva más en esta recta final del segundo cuarto. La canción la Ahí vamos. Con una ofensiva de tres minutos para los borregos. Ofensiva que tiene que sacar siete puntos para el descanso. Aguanta contactos, el número uno, el corredor. Y es un buen acarreo de siete yardas para Ciudad de México. Ahí está la segunda oportunidad, tres por avanzar. Iker busca tranquilo, lado derecho, completo. Primero y diez para Tex de México. Ahí estamos. Eh, primera oportunidad, 15 por avanzar debido a un castigo de sustitución ilegal en contra de los Borregos Ciudad de México. Pero con esta carrera recuperan esas 5 yardas y ganan una más. Segunda oportunidad, 9 por avanzar, balón en la yarda 44. Iker en los controles, tiene tiempo, le mandan los disparos Lo, lo castigan y lo sacuden Tercera oportunidad y 19 por avanzar Iker suelta el pase, le alcanzaron a pegar Regresa el receptor Incompleto el envío Cuarta oportunidad para los borregos Bueno, listo Lista la formación de equipos especiales. Situación de despeje para los borregos. Centro alto alcanza a controlar el pateador. Realiza el despeje. Bastante bueno el bote de lo mejor para Ciudad de México. Y tenemos a los aztecas. Todavía con un minuto en el reloj de juego. Para una ofensiva más. Desde su yarda 24. Ahí está la primera oportunidad para aztecas. 50 segundos lo que restan en esta primera mitad. Va a ir largo, suelta el brazo, tiene al hombre. ¡Se lo llevó! ¡Completo el mío! Y con esta jugada, los aztecas están en primera y diez. Yes. ya del otro lado, la otra vez, soltando el brazo. Esta ocasión en pase corto. Bueno, el avance después de la recepción. Y los aztecas. Quieren sumar al marcador antes de irse al descanso. Ahí está avanzando Amparo. Correbat de los Aztecas. Formación abierta. Doble gemelo en la formación. Suelta de mío. Tiene al hombre. Demasiado largo. Segunda oportunidad. 10 por avanzar. Rompe. Por el centro. Electro Y es bueno Así que ya son 28 puntos Para los aztecas cero para los borregos Segundo, cuarto del encuentro Estamos de vuelta Últimos 15 segundos del Segundo, cuarto La devolución desde la yarda 4 Empieza el regreso Otra vez, buen escape Sigue de pie, lo frenan Y los borregos ...con 10 segundos en el reloj... ...los tendremos todavía con un par de jugadas más... ...antes de irnos al descanso... ...aquí viene Iker... ...todavía tiene tiempo en el reloj de juego... ...el perímetro... ...bastante colchón que le da... ...a los receptores de ciudad... ...van por tierra, número 44... ...ya voló un pañuelo... ...en contra de los aztecas... ...se toma y... ...jugamos de nuevo, primera oportunidad... Primera oportunidad nuevamente tras el castigo. 5 por avanzar. Iker buscando receptor. Va por una jugada grande antes del descanso. Pase completo. ¡No! Incompleto. En última jugada, segunda y cinco para avanzar Van a correr Número 44, fútbol La bola está perdida, la bola está libre Y no importa quién la recupere Con esto nos vamos al descanso Marcador Play Pro del Templo del Dolor 28 para Aztecas 0 para Borrego, Ciudad de México ¿Qué pasó? Ya no se los voy a narrar porque se acaba la batería. con una carrera este segundo medio del encuentro carrera de 7 yardas bueno ahí tenemos a los aztecas en una segunda oportunidad 3 por avanzar allá van la presión los borregos y capturan al corredor atrás de la línea de golpeo pierde yardas aztecas su slab Primero y 10 y lo va a conseguir. Se le escapó la captura a Borrego, Ciudad de México. Sí. Bueno, ahí está la ofensiva de los Aztecas con un pase al lado derecho, pase completo. Primera oportunidad, 10 por avanzar What? <laughs> Thank <laughs> you. I'm gonna go. いや、